El gobierno de México le pagó 930 millones de pesos en publicidad oficial a Televisa y TV Azteca en 2014. Es decir, 27% de todo lo que se gastó el gobierno de Peña Nieto en publicidad oficial se fue a estas dos televisoras. Así lo revela un estudio de las organizaciones Article 19 y Fundar, que también indica que, en su primer año de gobierno, la administración de Peña Nieto ejerció 7.119 millones de pesos en publicidad oficial, un 48% más de los recursos originalmente aprobados para ese rubro. Para 2014 aún no se tienen cifras definitivas, pero preliminarmente sabemos que la televisión absorbe la mayor cantidad de recursos, con 34% del gasto anual total. Luego le siguen la radio y los medios impresos, y luego un tanto lejos internet, el principal problema de estos gastos es que no existen reglas claras que permitan saber por qué ciertos medios o empresas se ven más beneficiadas que otras, lo que favorece el uso discrecional de los recursos que se gastan en publicidad oficial. Mientras el gobierno no limite el gasto en publicidad y el Poder Legislativo no formule un marco normativo que regule la contratación y ejecución de los recursos, nuestros impuestos seguirán subsidiando a Televisa y TV Azteca sin justificación.